Quinta semana de este MOOC de Saberes Digitales para Docentes, nivel 1. Estamos concluyendo con las actividades. Todavía nos quedan dos proyectos por hacer. Uno sobre ciudadanía digital, eh, que busca promover la salvaguarda de la información. Y uno más, en el que mejoraremos las estrategias para tomar fotografías. Eh, estamos muy satisfechos con el desempeño de nuestros participantes en este MOOC que está montado en la Plataforma México X. Queremos agradecerles la dedicación y los invitamos a estar pendientes para tomar el nivel 2 de esta serie de MOOC de Saberes Digitales para Docentes de Educación Básica. Hasta siempre.